¿Qué pasó amigo? ¿Lleva mucho sí, afán señor, o qué? La, no, ustedes ni siquiera saben lo que pasó, no. Señor, de... Dígame. muy ¿Lleva mucho afán o qué? No, bueno, mijo, necesito plenna. que arranquen ah, rápidamente oficial. por donde queda el casino. No. ¿Sí no saben dónde queda? A no, firma. Por favor, infiltres en allá. Van a hacer una inteligencia allá. Va a haber un cargamento que van a entregar allá. Necesito que me averigüen ese tema. De Marco Flores. Dele. Opie, oh, échale... Aquí no Hace hacen tatuajes, tato. aquí no hacen tatuajes, vamos Ay, marica, eso no es de tatuajes, eso es una barbería Sí, si, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> La Abueva, de... Hágale clip, hágale <risa> clip sí, Marica, voy a hacer clip de eso, yo creo que la señora se va a tomar tengo que hacer un tatuado. <risa> es que no tengo una calcura como el pelo. Marica, acá fue donde vi muchas tatas como pelota. Ay, si sí, eso sí me acuerdo. Eh, Marica. Actúa ahí, señor. ¿Qué pasó, amigo? ¿Lleva eh, mucho señor, afán o qué? No, lado. ustedes ni siquiera saben lo que pasó. no... Señor, no se... dígame. dígame mi ¿Lleva mucho afán o no. qué? Ah, sí, sí. Su sí. Señor, cuénteme. Algo que... Es que no me puedo defender, que no me puedo ofender, Me sacó un cuchillo el primero. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Señor el, el de... El de... El de... Señor estaba... Escúcheme, escúcheme, ¿Me escuchan? Sí, sí lo escucho. escucho Ya, me... Me estaba pegando a mí, me estaba pegando a mí ¿Por qué cree que...? Ay, que aquí hay muerto <ríe> Eh... Llama al Sura Solicita al Sura ¿Cómo lo pido sin boletearme? No, pues... Señor, lo siento mucho, pero ya vimos lo que acabó de pasar. a obstinuir a Ganti. Médico, aquí, aquí, aquí, aquí véalo ahí, véalo ahí, véalo ahí. Dice yo a cámaras de Seguridad a ver qué fue lo que pasó, porque al parecer no hay más testigos. Por ¡Mmm! eso traje de la CIG, capo. ¿Qué? Quítate, el lado. Quítate el lado la doctora de este game papi es peligroso qué oigan no listo señor lo voy es a despojar listo y quietico ¿Cualquier, cualquier movimiento escúcheme bien escúcheme bien Escúchame bien, escúchame bien, tranquilo. Llegas a ese movimiento y me toca dar un listo, entonces, por favor, quieto. Lo voy a decir ¿Se a... puede saber qué pasó aquí, oficial? Eh, sí, hubo una discusión y ese sujeto lo apuñaló. ¿Ustedes intenten sacarse el traje de así, papi? Es peligroso. Negativo, ahorita no. ¿Por qué? Por favor, me permite su DNI. Tal cosa en la calle, papi, usted tranquilo ya. ¿Me está amenazando. No no soy de su lado, tranquilo. Solo le digo que eh, es peligroso eh, estar con eso es... de la Cim. Ansimuliano. Piensa ¿no? que tenemos un trofeo en el Ahí atrás. Ya, yo le no he jugado solo eso. Ay. Venga amigo. Dígame. Levantes un momento. Señor Connor. No puedo. Solo. duele, Ay. Pero voy a ¿Qué le duele eso. La cuchillada que me metieron. La Ay, ¿Dónde se la pegó? La A mí, según el caballero, no, me la está, pegó aquí. En, de en, en, en el, en el, ¿Cómo se llama? No, no, no. Okay. En la costilla. Compa, soy de Cartagena. Usted tiene permiso para En que la me costilla, listo. Me pasa su DNI si está mal. A ver. Sí, yo se lo favor. paso. Se les olvidó bueno. Bueno, esa sí se les olvidó uno, pero ¿cuál uno? Estaban ah, están estos dos tipos nomás. me Devuelve... Uy, ¿en qué año nació usted? En... Yo, en 1990 Es que así de la... los documentos... ¿Cómo? Vale, vale Quieto acá por favor, ¿listo? No, déjala ahí, tranquilo. Ve ahí, le doy su cédula. Eh, ¿Tiene acá algún arma, favor. cuchillo, algo? Sí, tengo un cuchillo. ¿Cómo así como acá? acá. Bien, bien. Sí, sí, oficial, tengo un cuchillo. Tiene un cuchillo. ¿Tiene licencia para sí. ese cuchillo? Oye, sí, y, y yo lo uso para 20? trabajar. ¿Cómo, cómo? ¿Qué me decías? De mandar el 20. Lo que pasa es que yo no. trabajo en la fonda no, sí, y yo mi yo tiempo libre me voy a pescar. les vengo a poner un tema muy interesante que sé que les compete. Y ya eh, con eso venga, corto me, los pescados. Eh, qué pena, todo. de una vez que usted está acá por acá, eh, ¿cómo se manda un 20? Qué pena. Eh, pones barra, ¿Y qué fue barra lo que 10, pasó? 20, no sé, nos, no recuerdo. Bueno, eh, pues, eh, no. les pregunto: Ay, que, ustedes están haciendo un operativo en el que enviaron a unos agentes infiltrados a una fiesta a esta semana Mm. Eh, sí, estuvimos infiltrados, pero mandamos. Bueno, es que a ver, es que me comenta eh, Don Oscar, no sé si lo identificado Así, ah, afirma. Sí, un segundito, ya le hablo, ¿vale? Que, sí, sí. que ya se está comunicando es que con un sujeto como para que lo cojan mm. eh, un supuesto narcotraficante que maneja altas cantidades de droga, ¿cierto? Afirma. ¿Qué fue lo que le dije yo? Trabajé con astucia Vaya, póngase un micrófono, una camarito punta, trate de grabar rostros y, y ropas, ¿vale? Pero vale, le, excelente. Dije coordin, le dije que coordinara con el teniente Andrés, entonces si ustedes pueden hablar con él y, y si algo, pues ponerse en contacto con él, porque yo creo que el man ya va a operar. O sea, Listo, excelente. Vale, entonces les doy esa razóncita, ¿listo? Muchas gracias, muchas gracias, mi cabo. Vale, vale, para colaborarles. Si me un necesitan... Mañana, si sí, demos un segundito que me estaba ver, hablando aquí en el audífono vale un listo listo momento que ya vienen las patrullas ¿Listo? oye compi este tiene un cuchillo Afirma, ¿tiene la licencia de armas eh negativo amigo disculpe usted tiene licencias ya sí, tranquilo sí, señor me la pasa si ¿Sí, está mal Sí, se la pasa eh, espóselo, póngale brillo si sí, si sí, tiene si tiene sí tiene sí, ah listo Aparte esta gente no llega. 10, 20. Solísimo. Bueno pues no, nos toca. Nos toca.. Eh, ¿qué nos toca hacerles. el eh, aceitime de la pela vaya, <ríe> chamoate. Aparece no toca judicializarlos. Usted sabe cómo. Negativo. No pues, multa y que se larguen de aquí Señor, vamos a hacer algo muy facilito, listo Ay no fue el otro señor Muchachos siguen ¿Están ocupados? Un poco pero me acabaron de comentar una situación que nos favorece bastante entonces ¿Qué situación? La del infiltrado ¿La de qué? Que fue la del infiltrado narco Infiltrado narco, ¿a dónde? Uy, entonces no, información. <risa> entonces sí. <risa> no, bueno, mijo, mi mi necesito corona. que arranquen rápidamente Oficial. para donde queda el casino. ¿Sí saben dónde quedan? Afirma. Ah, Por favor, infíltre allá. Van a hacer una inteligencia allá. Va a haber un cargamento que van a entregar allá. Necesito que me averigüen ese tema. Traten de infiltrarse allá que están jugando en el casino. No sé qué van a hacer, ¿listo? ¿Te me escuchan, pues Sí, sí, alto, alto, allá, alto, allá, un segundo, allá, alto, un segundo, alto, un segundo, vale. Contar, al parecer ah, hay un oficial allá metido y él fue el que me envió la ubicación. R. Y el que listo. está haciendo el negocio. Listo para atrapar a esta gente. Listo, man, ya partimos para Entendido. Cosa, cualquier cosa me informan. Eh, rápido al canal. Entendido. 10-4. 10-4. Si ves lo que causa, joven. Si es lo que causa, joven. 2. Las... Multica, venga para acá. Venga, venga para acá. recuerdo lo que pasó. Bueno. Lastimosamente nos toca irnos. Eh, vamos, ¿De cuánto vamos, la multa? Algo caro. Eh. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Listo, vamos a hacer buena gente con ustedes. Por favor, le encargo por favor el comportamiento. Pasando, no se vuelva sí, a juntar con este tipo de gente. Oficial. ¿Qué está pasando? Sí, amigo. Vea, le voy a colocar una multa, ¿sí? Y lo voy a dejar que se vaya, ¿vale? Sí, pero ¿por qué oficial? No, sí, claro. Yo sé. Amigo, usted bueno, tuvo ya. una discusión y lastimosamente salió apuñalado. Una multa menos. Listo, mi hermano. Pero Entonces, no claro, hay. Yo sí, que gracias. sepa, de, los, señores, de lo señores, último señores. que recuerdo había Las alguien que supo. que, que sí. vio lo que pasó. Listo. Listo. ya, ahí le di la multa. Nos vemos. Listo. sí Si le puso la. Si. Sí. Ah, shit. Fucking Parece camioneta. La que... Váyame marcando la... el casino, por Camioneta no A ver... Vámonos Cambiamos la pinta o que así sí. no tenemos máscara ni nada ah bueno vamos ay ya ¿por qué me la tengo que quitar? no porque cuando voy con la CIGIN, o sea, ya sería el power gaming porque es que ya voy de civil eh, voy sin máscara o sea no me pueden reconocer Así que bien, o sea, esa parte sí la entiendo. Esa parte sí me la explicaron. Ah, ya pa, policía, policía. No, pasa, de una. No, locos, sí. sí. Um. ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa, loco? <risa> ¿Qué locura, man. Y nosotros ahí todos chiles. <risa> Pues hasta aquí no, si sí, hasta aquí, hasta aquí, solo deja. Ya ahí falla, no se puede. No, seguro, si sí, total. te Imaginas donde me ponga el chaleco así. <ríe> Recibió un mensaje. ¿Te imaginas dónde me ponga el chanico? Uy. Ay, papi, lo ah. Yo digo, no lo conozco. Uy, ese señor, ¿cómo así que es policía? Todavía <risa> es policía. Y le doy bate. Es que no. Por si ¿qué tal que yo termine siendo malo? Y yo acá le estoy tendiendo una trampa a Uy, eso sí es cierto. No pues hagamos normal, digamos que vamos para allá. Tranquilo, tranquilo, palmes. Ya, ya llegamos. Buenas, buenas. Buenas, buenas, amigo. Buenas. Hey, muy buenas. Recuerde cómo tener un tono de voz más amable, más. Entonces, ¿tienes plata? Voy a hablar a vos viva para disimularles. No, pues ahí poco a poco. se consiguen las fichas? Ahí en el sofá. Ay. Cuéntamelo. Estamos en misión de infiltración. En el casino. Parece que vamos a dar con un narcotraficante. Pues no sabemos. <risa> Después Después de decir, diciendo, Oiga, ¿no? Necesito que me haga un favor Necesito un favor urgente eh, eh, Tú estás con Johnny, ¿cierto? No, ahí están hablando con ella, ¿Con me imagino ¿sás? Vale, eh, necesito que te comuniques con Johnny Y mirar, a ver si puedes sacarle el número de, de Oscar Dale, dale, dale, dile la nata, por lo necesito urgente. Vale. Maxi, dímelo. es? Viene de Tertos. Ay, perdí. ¿Qué? ¿Tengo qué? Viene de Tertos. Sí. Cuídame uno. No, F. Eh, Maxi, al parecer es la gente de la limosina, listo. Copy, copy. Te mandé blanco, está fumarato, creo que ese es fumarato. 60.000 mil. ¿Estás tomando foto ahí? Te alcanzas a tomar la foto de ahí. No, no voy a tomar foto, espere. Ya le llegó lo que fue, ya le llegó lo que fue. Están a las seis del casino. ahí marica Es mi impresión Todos tienen los, los números de todos eh, Si sí, algo así, más que todas las mujeres O sea, hay que aprovechar que Tenemos dos mujeres de nuestro bando Lo que viene siendo Catalina y Natalia Y prácticamente Díganme una Una persona que no le haya caído A Natalia y a Catalina ¿Aló? Sí, sí, ya, ya lo tengo listo ya eh, Porfa, y si vas a hacer Lo, lo ilegal me comentas, ¿vale? Para... Dice, para tener informado también al general De que tú vas a estar en eso y... Que no te vayan a capturar o procesar Vale, excelente No, negativo, poca visual de acá Espera acá Guajumo, me he escuchado. Sí, sí, te copio, te copio. Psst. ¿Cómo que le están dando balas Uy, amigo, ahí si no podemos hacer nada. Porque tu información es. O sea. Pues, bueno, obviamente, si sí tiene segundo piso. Yo, so yo ¿Eh? solo que sé que existe carta. <risas> Estamos en misión en estos momentos. Ah, más sí, arriba es como un bar, discoteca ¿Cómo subo hasta allá? Con las escaleras Marica, yo no los veo Ahí está la oficina esta gente maxi no está en el yate no, al menos, Mira, tío, yo no veo nada en el yate al menos ya sabemos quiénes son si sí, marica ese es el man de la limusina yo lo curo hasta piro <risa> <risa> No, pues vámonos y le hacemos la inteligencia desde lejos la cámara tiene buen zoom Igual yo tengo sí. una cámara aquí colgada en la camisa Ah, pruebas, pruebas, listo, excelente Lo que me preocupa es que... Esta gente se fue, ¿no? La que estaba acá Sí, hey, sí ¿Sí escuchas? No, ¿qué? Creo que era una moto una Igual quedémonos aquí, igual quedémonos aquí porque... Muy sospechoso. Pues el agua es pues lo que suena. Eh, no, ¿En qué cuadrante dijo que estaba el general? Eh, no. no negativo. Más? No más responde el infiltrado. ¿Y quién es? Oscar. ¡Hala! Es que yo lo mandé ayer. ¡Ay, Dios! Y mire, si sí, ve, eh, dio resultados. ¿Entonces? ¿Qué cuadrante dijo que sea el general? No, no me acuerdo, no sé si es el uno o qué... ¡Hey, Inconito! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? Vino que... A ver, espérame... User left your channel. Ay... Sí... Yo creo que eso fue lo que le mandaron a hacer... El cuento es que no podemos actuar porque informaciones o sé sea, yo necesito que eso me llegue y sé o sea aquí dentro del juego así que pues, viéndolo así como me lo comentas tú no no puedo hacer nada la verdad hey David Clavijo ¿qué tal amigo cómo vas bienvenido nunca te había visto por estos lados como vas bien o qué oiga Luis que mafiosos huh. Somos de la Sejín. Qué <risa> bueno, sí, la pinta sí la tenemos. Ay, no, F, qué mal. Vale, ahí se conecte nuevamente, porque tenemos que hablar con él. ¿Qué le pica el fundillo o qué? Y vinimos al casino. Vamos siguiendo una gente y la gente se nos voló. mani. <ríe> hay cosas que nos pasan a los de la Sijín. Juan oh, mani, te la perdiste, Manny. Ya, ya la encendió Ah, bueno, entonces quedemos atentos a ver qué? qué nos va diciendo User joined your channel. ¿Cómo? Eh, parece no Como que los, los pillaron, nos en una bala Sí, ¿y dónde? porque al parecer como que fue power gaming ala es anti-roll, sí entonces como que están mirando ahí a ver qué pedo no pues vámonos pero ya hablaste con mi general y todo el vale, general está muy muteado Ala Compa, este computador costó con la UPS costó 4.800.000 millones 800. Ay, es que dando ganas de casi 5 millones cambiarme de camisa o bueno, una cinco millones una con el domicilio, obvio. Que lo pedí en Bogotá. Esa, mucha boleta. Y hablame de mío. Ah, usted, vamos. Usted, una media en la cara. No, no, vamos y nos cambiamos todos, Ay, me tengo que quitar el tatuaje también. Yo lo dejé inseguro, Marca. Uy. No, pues es que también el que venga a quitarle esto a un man de la sequín, Se embala, se vale. <risa> Yo sí lo desaparezco, <risa> <risa> no entidad Compa, el juego me costó 60.000 cuando lo conseguí. Porque estaba en oferta y fue en el 2017. Igual, si no estoy mal, el juego está en oferta. Está como en 66.000 si lo consigues en Epic. Ay, ay, se coloca el chaleco de una No tengo plata, Dios. No. No ves sé si oh, oh, oh, oh, oh. no, pues que la tengo toda en el banco. esto sí. sí, y espero que lo alcance porque que me quede sin efectivo Hey, pasamos a la de tatuaje ¿Dónde está? ¿Me puedes dar mods? Solo digo nomás Eh, compa, el asunto de los mods De momento a no le estoy asignando a nadie Eh... ¿Tanías? Sí, voy, es que está hablando aquí En Twitch Ush, con los fans no Entonces... <ríe> Entonces, ahí estoy viendo quiénes son los que más se conectan y eso Y los que yo vea más conectados, sí les voy a ir dando a partir del mes que viene eh, Lo que es VIP, lo que es mod, oíste, para que estés ahí pendiente compa Bueno, usted sí le puso multa al otro mal es que Sí, ¿sabes? como el 500 Uy, yo le puse una de 1300, <risa> Marica. Yo voy a mirar de una vez estas materas. Bueno, por acá Tanto. me veo muy marica ese juego, muy marica. Papi, oh, échale. Aquí hacen no hacen tatuajes. tatuajes, aquí no hacen tatuajes, vamos tan marica! Eso no es de tatuajes, eso es una barbería ¡Sí, sí! ¡Ah, hueva, dime! Hágale clip, de... hágale clip Sí, marica, voy a hacer clip de eso, yo creo que la señora quedó todo perdido tengo a hacerme un tatuaje. <risa> es que no señora, acá por como el pelo. Ay, marica, acá fue donde vimos acá, mi pelota. Ay, sí, eso sí me acuerdo. Ay, parce que risa, weón. Ay, ah, y es que me sale en la cabeza no, pues ya sabes cuál es, ¿no? Dale, voy a aparecer como equipado No, marica, este personaje come acá al rato Ah, papi, yo le tengo que mostrar mi carrito nuevo ¿Cómo? Por acá no hay un garaje cerca. Ay, me lo robamos un carro. <risa> <risa> ¿Hasta dónde se la dan la cabeza los calvos. Por acá no hay un garaje cerca, ¿cierto? Nada, compa. Pues vamos a GC. Me metí un poquito mal perdóneme caballero no pasa nada ¿Sí? bien todo a igual Estaba emocional de ella y pues una charla motivacional nueva. nueva. Ah. ¿Dónde se lo fumó? Ok, con la plata que vengan en el concurso. ¿Cuál concurso? El de la fonda tiene talento. ¿Que lo ganaste? Sí. es policías papi yo me dieron 150 mil y con eso me compré este foro bueno bonito barato Eso. ¿Qué Perra que... Es dinero de narcotráfico, dice. Sí, yo creo que esa plata del, de la funda era de del narcotráfico. Del concurso. No me no, malandro, los ¿es que manejan eso. Haz es otra la tienda. Venta de drogas, donde? Ah, ya, pues. esperamos acá? No, no, vemos ¿O está cerca? Ay, está cerca. Bueno, mi casa, vamos, ¿tú? vamos, vamos. No, ya que. Que se mi casa. <ríe> ¿Buenas, Buenas, Buenas. Hola. Buenas, ¿cómo se encuentra bien o no? Muy bien, Salud, caballero. Oye, hermano, están volviendo balas ya, lo lindo. Oiga? Uy, venga, venga. Sí. Aquí no me acá, pueden picar una bien, venda, venga. no. Uy, parce, la verdad, no. Ah. Te toques en el hospital. No, pues yo me paso más loidito entonces. Hágale uno mío. Bueno, ¿y quién ganó? ¿Quién ganó acá parce? Ey Fabián, Fabián Gómez, ¿cómo estás? Papetón. Ah, David, André, bueno, cuidado, disculpa, no sé fumando. si todavía estás ahí. Y ese fumarato como que anda metido en negocios. Si estás a todos. ahí. Hazme lo sabes. Oye, ah, checa, ajá. checa. Ganaron ellos, ¿no? ¿Ellos que Vamos, vamos, eh, vamos para adelante. Si topemos vemos a ellos, nos pues vamos. Si no. No, es que ahí salieron los, los malos. Dese. ¿Qué? Okay. Sí, eh? ¿Qué? qué es? Ok. Nos vamos. Sí, vamos, nos vamos. Quiso matar al patrullero Oscar, sí, eso me enteré. Resulta que yo mandé a Oscar de infiltración con el general Ayam. Antier, Antier lo mandaba en la infiltración a una fiesta. Primero comenzó una fiesta. Yo le dije, parcero, mire, lo que pasa es que soy de la Sijín, tan, tan, tan. El listo, que no sé qué. Le pedí el número, tan. Y sí. Pues al parecer, el muchacho hizo buen trabajo. Perraco ese señor. Pero lastimosamente, como que lo pillaron. Yo no entendí qué, qué fue lo que pasó. Uy, se dejó pillar. Es que marica se agarró una pluma. Oh. Uy, muchos 20 fue aquí. Cierto, que saturación del 20? Dime Si me algo. No, lo que veo es que están cogiendo para abajo. Sí. Este fue el último. Tranquilo, todo está bajo control. Gafas, gafas. Son gafas, gafas, obviamente. <risa> Niño, guiña. Vamos no, a Oscar, sí, sí, sí, por el por Osquita. Pero como que según eso acá Carlos fue más que fue Power Gaming. El caso es que nosotros en estos momentos estamos muy pasivos, o sea, mi rol en estos momentos es muy pasivo porque nos toca reunir muchas pruebas por el momento, para o sea, saber quiénes son los jefes de, de todos estos vándalos. Ya cuando tengamos las pruebas suficientes ya comenzamos a, a dar positivos. Pero llegó todo el automóvil, eso se me trajo un un albusto Pero el malo o Oscar? <risa> <risa> nada, de ahí Dobla en esta, sí dobla en esta de nuevo Aquí no sé nada sí, no? No, nada Ay, nada que mandó planos. tantos veintes, si, sí, marica. No, le meten una confundida ¿no? y que duran como tres años. Uy, ahí te mandé uno. Ay, no mames, no dónde veníamos. Si, sí. pero ese es nuevo. Si, sí. y Oscar por miedo, y pues como que no se puede actuar sin pruebas. O por lo menos que esa gente se puede va a hacer. Eh, sí, el problema es que está, esta gente es feliz haciendo metagaming Y creo que lo comprobamos ahorita, o sea, en la venta de drogas Toda la policía en servicio, ninguna venta de drogas La policía, reunión secreta, o sea, obviamente, o sea, nadie del servidor puede saberlo Obviamente, pues, los que estamos streameando, pues, lastimosamente Bueno, y comenzaron a vender drogas justo, justo cuando entramos Uy. en... Y a dos manos. Ajá. Y cuando salimos otra vez a patrullaje, ninguna venta de drogas. Bueno. Judicialización nuevamente. ¿no? Esa La buenas sí, señor, perfectísimo okay. ¿Tenieron buenas. ambos los derechos? Claro Correcto. que sí Eso, Perfecto, les comento mis oficiales, ¿cómo están? Excelente, ¿usted bien, qué tal? ¿cómo bien, le va? Bien, bien, bueno, vale, pues esos sujetos fueron sorprendidos eh, saliendo de una venta de droga ah. eh, huyen del lugar y son aquí interceptados por los compañeros Y eh, tienen 100 dosis, se les hallan 100 dosis de, de cocaína Acá, Uy, cada uno eh, Sí, 50 y 50 Listo. Me confirma sí, si tiene los DNI o toca sacarlos. sacarlos Toca sacarlos o... R, ya, proceso de Bueno amigo, vea Le voy a explicar lo siguiente Yo le voy a quitar las esposas, le voy a colocar Alquito que no las ajuste tanto le Me da su DNI Le tomo unas foticos Y listo, ¿vale? Así de fácil sí, vale. señor Listo señor, usted también escuchó lo mismo, ¿cierto? Sí. Señor Fuerte y claro, fuerte y claro Listo mi hermano, entonces vamos a proceder a lo mismo mal ah, vale. Listo, si está amable, se da media vuelta, se quita el pañuelo Se quita los lentes Listo caballero, mire por acá Me muestra su DNA y mientras tanto me no. va no, Me a mostrar los sus rostros si está amable Ve hacia acá, eso Listo. Si Está amable, me da su DNI. Eso me, manda. me muestra por vos, su DNI. Listo. Listo, amigo, ¿en qué año nació usted? Yo 95, 1995 y se llama como? de Marco Flores. Delin. Listo amigo vea ahí, le doy su cédula. Listo señor, pero otra vez a su No haciendo más. Le coloco nuevamente las esposas, ¿vale? Listo, listo. Listo oficial. Mi oficial. Bueno, bueno. ¡Ay, yo encauté el vehículo. ¿Listo, ¿no? sí, bueno. Listo. Ya los, los, los derechos, los cargos y derechos ya están leídos, ¿bueno? Eh, sí. Lo Y el problema es que César Rosadito van a hablar eso y y sobre el metagaming, porque la verdad si dañan la experiencia de juego para todos y no o sea, parece es muy maluco.